Everything is not enough. Feeling now really hot, it's by the ocean And I'm all those white eyes well, Every sunrise is just for you So come along and take my bienvenidos al canal bienvenidos a world thunder escenario dominación sin ahí tanques de la us con un verde de 6.3 En esta ocasión partimos desde la zona norte con nuestro 3400 y vamos muy particularmente cuando salimos desde el lado izquierdo me gusta ir a por la zona b zona b desde aquí puedes dominar pues. Todos los que van entrando en A, rápidamente hay que irse hacia estas rocas que tenemos aquí, en este lado, no, por esta parte es por donde pueden zurrar, que es por donde estamos más desprotegidos y nos vamos rápidamente a pegarnos a las roquitas estas que hay cerca de A. Ahí estamos un poco más cubiertos y si algún propio parece, ahora mismo vamos a 320 metros de la zona A, pues le podemos zurrar mucho ojo sobre todo con la parte izquierda que es donde tenemos donde estamos más desprotegidos venga rapidito no nos vamos a entretener aquí por si algún pajarito nos ve por la parte izquierda y nos zurra echamos un vistazo nos colocamos por aquí 260 250 metros de la zona a. es buen sitio venga, a... 300, 200. Sí, sí, la mira, más o menos. Ahí, ahí, ahí. ahí vale. Esto es un instante, es un momento. Es un instante ver pasar a uno y zurrarle. Si nos vamos un poco más hacia adelante, ya solo nos queda cubrirnos con la caseta de campaña. Ahí viene uno. Venga. Bien, impacto. Eso era un Tiger. Venga, esa marca. Marquita, artillería, vamos a tirar por la zona A. Echamos un cable ahí a nuestro amigo el AVL, que hemos visto anteriormente. Bueno, no se ve a nadie pasar por aquí. Venga, tanques medios, en la zona B se acercan tanques pesados, de varias marcas. Esa es artillería que nos cae. Y vamos a echar un vistazo por la zona B, tanque pesado. Ahí está esa marca otra vez. Ahí, ahí, ahí, por ahí, por ahí se ve algo. Está capturando la zona C Nosotros A ah, Venga, ahí está, ¿no? No sé si es disparo A ver, a ver, a ver es eso? Son dos No sé si es el disparo Pues no Solo es uno, joder Me ha visto perfecto, un Tiger es el disparo Muchas veces parece que son más Venga, ese es el sitio Venga, vamos Ajusta 200. Bien, ahí Perforante Estupendo Las fuerzas enemigas han tomado una zona. Que han tomado C Venga, nadie por aquí Vamos a ver Por la izquierda Mal sitio ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver Mm, mm, mm, mm. ¡Hombre! Esto es un Panther Esto son 600 metros Venga, vamos a ver ¡Ah! Se movió ¡Impacto! Ah, ¡Ese era mío! Venga, esa marca ¿Qué es eso? Ah, había un Tiger justo detrás de él Y me ha pillado justo de lateral Ojo, ¡Qué mala suerte! Venga, venganza No, no, 2S3M Vamos a sacar aquí al 2S3M Que hace tiempo... No lo cojo. Cazacarros con proyectiles. Ayuda por matar al enemigo. Habrá sido el Panther que ha caído. En segunda vamos. Sube rápido. Pues esta, están, a estas alturas de la partida. Como he hecho antes, subirme a la loma y correr rápidamente por esa explanada. Para llegar a las roquitas que están pegadas. A ver, ahora ya la partida en el equipo yo la ventaja vaya. El... es un poco temer temerario pues ya hay puestos sus pajaritos que pueden estar por aquí en el momento de ven y se acabó venga ese es el panther que hemos destrozado antes 600 venga ese compi avanza Vamos a avanzar un poquillo más Vamos a echar un Ese es algo! Eso, Ese árbol no se mueve solo ¿eh? Eso es una marca Ahí está, ahí hay alguien Vamos a Vamos hacia la zona B Por la parte de la izquierda Mi compi dispara, 734 t y 85 dispara, puede ser el que haya sido el que antes he marcado. Antiaéreo. Explosión. Venga, hay tanque en medio con un compi ahí a la a mi derecha en la zona B. Tenemos un vistazo... Venga, eso. Ah, avión. Pues este me ha marcado me ha adelantado. Si pues no me había visto a nadie. Ah, aquí estoy. Otra vez, avión. ¡Ah! Eso es bomba. ¡Ah! P-47. Me la he echado encima. Este se ha pegado una vuelta. Me ha marcado y otra vez por él. O si no, otro compi no me he fijado que si era el mismo. Bueno. ¡Ah! Vaya, pues podemos, solo podemos salir con este Con el SU Pues venga, con el SU Los puntos de reaparición Es que yo pensaba que eran más Venga, vamos adelante Perdona, compi Un avión que viene por ahí Venga, este cazacarros Es excesivamente blandito Bien Estupendo Lo que digo es excesivamente blandito el tiempo de recarga es para mi gusto un poco excesivo pero tiene una penetración de blindaje bestial. El problema es que son cazacarros, podemos girar la torreta nos exponemos mucho en cuanto nos amamos un poco el morro, el frontal es nuestra única parte fuerte. Pues nada, vamos a ver, esta zona, este compis se queda aquí vigilando. Esa marca ¿Qué es esto? Venga, alemán Ah, la depresión Maldita depresión Venga, venga Vamos ¡Ah! qué fallo más tonto Venga, marca Marca, marca, marca, marca Bien, destruido Vaya la verdad es que había dos marcas Este es un Tiger Escóndete Trabajo en equipo Perfecto, eso es un tiger este sitio no me gusta nada. Aquí estamos, del lateral. ir a por este tío, venga, estamos recargados. Vamos, vamos, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? Te escapes, venga, tiro humo. La zona, ¿qué es esto? Venga, le están zurrando a este. Uh, 200, 300. Se parece que está listo, ¿no? Creo que sí. Vamos por el Tiger. Ya está andando. Ahí está. No estaba listo del todo. Pero bueno, lo han zurrado. Y la zona que estaba tomando ya no la toma. Venga, el jefecillo. Me adelanta que es un R3. El Tiger está por ahí. Ojo. Ahí está. Ya te veo. Anda, despacito. Vamos a colocarnos rápido. Ay, venga, venga, vamos, vea. Muy bien. Estupendo. Venga, jefecillo. Así pues tomará. A... Vamos a por aquí. Ay, esa marca que hay por ahí a la izquierda. Ahí, ahí, se ve muy bonito. ¿Qué es esto? Ahí, eh, ahí, ahí. Uno. Incluso dos. La depresión. Maldita. Me pongo bastante a la hora de disparar con este cazacarros. ¿Qué es esto? Impacto. Nash -home. Me quedé corto. Recarga. Vamos. SU. Vamos. Ahí está, trabajo en equipo Ahí se sigue vivo ¿Dónde estás? Un poco más arriba A ver, a ver Bien, destruido Estupendo Vamos a ver La zona sigue sin ser tomada ¿Eh? Este compi ha disparado para atrás a ver, a ver, hombre tenemos ahí un colega no, disparo Venga, vamos, a vamos a bajar, nos ocupamos de este temerario que se está metiendo en nuestro respawn que si no nos ha visto Va un disparo movimiento nos adelantamos un poquito a ver ahí está donde ¿dónde ibas? Muy bien, jefecillo tomando la zona. Nuestro equipo está capturando la zona. A ver... Le cae de todo al jefecillo. Pues... Venga, ese avión. Se acaba de cargar el jefecillo, el, el R3, pero también se ha estrellado. Bueno, pues a ver qué pasa por aquí. Controlamos la zona. 160 metros. A 200 mola. Algún pajarillo puede... El enemigo captura la zona C. Cojonudo. Estamos perdiendo la partida. La zona B, nada. La zona a, tampoco. Pues qué bien. Pues qué bien. Hey, ¿Qué es eso? Una víctima. Venga, por delante. Ahí está. Un estujo. Ahí está. Profesional 5. Pues esta partida... Venga, la zona B, hay que atacar la zona B. Claro, estáis dos aquí, yo defendiendo la zona A, estos salen desde el respawn, ah, ya acaban de caer, están cayendo en el respawn. El jefecillo que volvía a salir ha caído en el respawn. Bueno pues por aquí no vemos nada. Esperamos, vamos. Esperamos, dindon, dindon. Difícil decisión. Te, puede estar, te pueden estar esperando, al igual que yo estaba esperando aquí, a que aparecieran los pajaritos. Chicos, y si hacemos algo rápido, sí, es a verdad, ganar. venga, atacar el punto al punto B. Habían dos tanques y ahora solamente queda un carro ligero. Y yo aquí al lado de A, ese tanque pesado está bordeando por la parte de fuera la zona a. Venga, a ver si puedes llegar por esa parte Y en cuanto estemos más o menos a la misma altura Pues atacamos los dos la zona Pues tengo que ser muy rápido Muy rápido, pues voy de, Vas de lateral Y todo el que te pille desde ahí Desde un poco más abajo Hay dos otras roquitas que son ideales Para enfilar a todos los que van hacia la zona Pues esto es cuestión de decirse Así que vamos al lío Corre, eso, Esto ya está perdido. Origen de perdidos al río. Antiaéreo por allí. Corre, corre, venga. La roquita, cuidado. Ay. Muy bien. Bueno, llevo la rayita de A. A ver, a ver, a ver. Ese con que ahí parado. Ah, oh, ¿qué es esto? Ticker. Vaya, ha llegado justo a la par que yo y le he puesto el lateral. Perfecto, anda que también vaya la suerte. Cojones, vaya, vaya tela. Bueno, podemos sacar con el salir con el IS-2. Pero, ah, eso está perdido ya. El enemigo está capturando la zona o sea, el ticker que me ha destrozado. Ese tanque pesado, si sí sin hacer. O sea, Llegaste tarde, tío. Bueno, posiblemente se paró porque algo le detuvo. Pues esto está perdido, ahí está, mejor escuadrón, como no oivís, misión fallida. Séptimo en el equipo. Dale un buen like si te ha gustado la partida. Y vamos a ver lo que Gajin nos trae. Destruidos, una ayuda, cuatro críticos, ocho impactos, 87% de actividad y un trofeillo. Venga, venga, vamos a ver ese trofeillo. ¡Ah! ¡Ah! Qué desastre. Bueno, acuérdate, abajo, cada deja de los comentarios. Enlaces, escuadrón, Discord, Facebook, Facebook e Instagram. Y si no estás suscrito al canal, pues considera el suscribirte. Espero que os esté gustando la partida aquí en Dominación Sinaí. Y nos vemos en un próximo video. Chao.